Hola, bienvenidos al Top de la Coronel. En las redes sociales tenemos varias tendencias todos los días y nosotros hemos escogido tres tendencias para que usted esté informado. Y en el top número tres tenemos Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad solicitó al Ministerio de Defensa mediante una carta que entregue documentos relacionados con las Fuerzas Armadas desde 1953 y las redes sociales se hicieron sentir. Uno de ellos fue un tuitero que se llama Daniel Vega y Daniel Vega nos dice la siguiente cosa Qué vergüenza que la Comisión de la Verdad esté liderada por un sacerdote que es abiertamente de izquierda El jesuita Francisco de Rus no representa a la iglesia católica Porque él se ha caracterizado por una defensa férrea a las guerrillas colombianas Ahora bien, tenemos a Hassan Nazar, un periodista colombiano que abiertamente dice ser partidario del Centro Democrático Y dice lo siguiente Manda a decir alias Guacho que por favor le manden los informes de inteligencia militar de las fuerzas militares para una lectura rápida. Ahora vamos para la tendencia número 2. y la tendencia número 2 tuvo que ver con el ministro de Hacienda, nada más y nada menos que Alberto Carrasquilla. En su tweet nuestro presidente electo dijo lo siguiente, vamos a leerlo. He designado como ministro de Hacienda al doctor Alberto Carrasquilla. Es una persona que conoce la estructura presupuestal del Estado y asegura una buena señal para la política económica nacional y los mercados internacionales. ¿Pero por qué fue noticia? Porque él fue ministro de Hacienda también en la presidencia de Álvaro Uribe. Las redes sociales estallaron. Uno de ellos fue Julián Rodríguez, que dice lo siguiente. Confirmado. El presidente Iván Duque acaba de ratificar... Alberto Carrasquilla como su ministro de Hacienda. Él ocupó el ministerio durante el gobierno de Uribe en el 2008. Afirmaba que el salario mínimo era muy alto. Por cierto, también apareció en los Panama Papers. Y Pacho Santos en su dice lo siguiente. Nadie mejor que Alberto Carrasquilla para navegar las turbias aguas fiscales y económicas que hereda el nuevo presidente. Gran acierto, Pacho Santos, no yo y ahora vamos con el top número uno de la semana que en realidad es el oso de la semana y tiene que ver con nuestro presidente electo Iván Duque estuvo de visita por el país ibérico y cometió el oso más grande de la vida le mandaron saludos ¿El rey sí le mandaron saludos adivina quién ¿Uríbe? le mandaron saludos pastrana pues sí las redes sociales tuvieron que ver con el presidente Duque Camilo Espina dijo lo siguiente el encuentro de Duque con el rey de España nos enseñó la manera más estúpida de romper el hielo y de cómo hacer el ridículo internacionalmente. Veamos. Ahora, Claudia Bustamante es una líder del Centro Democrático, dice lo siguiente, pues a mí me pareció hermoso el gesto de Duque al llevar saludos de Uribe y de Pastrana. Se le notó auténtico, muy auténtico, emocionado, primíparo, muy primíparo. Y sintiéndose embajador de su patria, con suma responsabilidad. Eso muestra a un Duque dulce, dulce, Desacartonado y tierno. Tenemos otro tweet interesante y es Matador. Matador dice lo siguiente: ¿Ustedes piensan que el rey de España, quien recibe al año líderes mundiales, se va a acordar de un tal Uribe, un tal Pastrana, que le manda a decir que lo quiere mucho? Iván Duque le acaba de poner muy alta la vara a Maduro. Bueno, esto fueron las tendencias más importantes de la semana para nosotros y ahora terminamos con el dato de la semana. Debido a la sistemática muerte de líderes sociales, la semana pasada se levantaron varias protestas y la voz de los colombianos se hizo sentir el viernes 6 de julio. Colombia se hizo sentir, sí, por la velatón de la vida. Y hasta aquí el top de la coronel. La otra semana más tendencias, en otra voz, Periodismo Libre. ¿Cuántos cabecitas se hace? No, nada, ¿vió? yo la cabeza la utilizaba para golpear. ¿no? No, para Escúchame, escúchame, nos queremos contabilizar con el valor de salud, lo que viene a pasar, a hombre,